El funcionario restó fundamentos a estas movilizaciones al considerar que el ayuntamiento está destinando y ejecutando el presupuesto participativo para la construcción de obras en las comunidades tal y como lo establece la ley. Desarrollo comunitario es la que organiza las asambleas y si tú haces ahí una encuesta te dará cuenta que de ahí la mayoría de las, de las situaciones